Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias fin de semana. Yo soy Jennifer Gallego, los voy a estar acompañando en la presente emisión. A continuación, nuestros titulares. Una persona identificada como John Jairo Plata fue herida con dos impactos de arma de fuego traumática cuando se partía en un establecimiento abierto al público en la Comuna 3 de esta ciudad. Sindicato de Empleados Públicos rechazó las amenazas contra servidores del vecino municipio de Puerto Wilches. Tenemos las declaraciones del presidente César Pavón. Espera informe especial en esta emisión sobre el estado de algunos lugares emblemáticos del distrito y la opinión de un experto sobre este tema. Abogado Cristian Gutiérrez se pronuncia ante lo que considera banderas de campaña en relación con los rellenos sanitarios del distrito y del trámite del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranca Bermeja. En los deportes. Alianza Petrolera espera recuperar lo perdido jugando de local frente a Jaguares en el estadio Daniel Villa Zapata. Y al cierre, conozca la historia de un ilustrador de sueños que tiene su lugar de trabajo en el Parque de la Constitución. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Como John Jairo Plata, de profesión chatarrero, fue identificado el hombre herido cuando departía con amigos en hechos ocurridos en el sector del norte de la ciudad. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, al parecer en un intento de hurto, le propinaron dos disparos con arma traumática y recibe atención médica en una clínica de la ciudad. En otras noticias, el presidente del Sindicato de Empleados Públicos rechaza amenazas contra servidores del vecino municipio de Puerto Wilches. Esta situación que se viene presentando en el municipio de Puerto Wilches no es la primera vez. Ya hubo una amenaza también hace en el año pasado, a mediados del año pasado, donde hacia los compañeros y sobre todo los líderes sindicales se le viene amenazando por hacer su labor juiciosamente, su labor sindical. La labor sindical nuestra es, el, eh, obedece es en la defensa de los derechos laborales y el cumplimiento de los acuerdos. Eso es lo que nos compete a nosotros, pues estar atentos. Para eso somos elegidos en junta directiva. Pero a algunos compañeros no les gusta, o a algunos ciudadanos, o a algunos eh, que hacen parte de, de, de, la par, de la dirección de la entidad pública, pues no les, no les gusta ese tipo de actividades o de controles que uno ejerce pues, pues, pues, por, por la práctica de los sindical y toman decisiones de elevar ese tipo de, de amenazas para poder menguar la labor de nosotros los sindicalistas. Eh, nosotros eh, desde la parte nacional, soy el presidente nacional del sindicato, rechazamos rotundamente estas amenazas contra nuestros compañeros eh, y sobre todo pues eso le quita la tranquilidad, la paz. El periodista Carlos Cuadrado preparó para Enlace Noticias fin de semana el siguiente informe sobre el estado en que se hallan algunos lugares emblemáticos del distrito. Estatuas como estas que se encuentran a mi espalda, como este cocodrilo, que son alusivos a las especies en la región. La comunidad ha denunciado estas esculturas que se encuentran en la avenida del ferrocarril. Pienso que sí están como un poquito sucias, son muy antiguas, no deberían retocarlas un poquito. Que le presten un poquito más de atención. No, oh, pues necesitan ser remodeladas y mejor cuidadas. Ese es un matrimonio cultural de Barranco Bermeja y que nos identifica. ¿Cuál es el llamado que le hacen a las autoridades? Que esté más pendiente de todo lo que es relacionado con eso de la cultura aquí en Barranca. Algunas estructuras se encuentran totalmente destruidas. El llamado de la ciudadanía es a la cultura en Barranco Bermeja. Obvio, sobre todo el del paseo del río. Acá por lo menos están deterioradas, pero no están tan feas ni llenas de personas que, que asustan a, los de, a las personas que llegan acá. Me imagino que el gobierno distrital debe ocuparse de eso. Muy mal estado, muy mal estado la verdad. Pues el llamado a la autoridad es eh, una mayor vigilancia, una mayor parte en la vigilancia, sí, ya que pues. En cada periodo, en cada gobierno intentan arreglarlo, pero siempre es lo mismo. Entonces el llamado es a que haya una mayor parte en la vigilancia. El llamado es a las autoridades, específicamente a la Secretaría de Cultura y Turismo, para que se recupere estos escenarios culturales en Barranca Bermeja. Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Compañero, y le cuento que el abogado barranqueño Arnulfo Bastos, quien ha sido vigía del patrimonio, se refiere precisamente al estado de los monumentos en la ciudad. La norma, la ley 1185, establece la creación de los consejos eh, departamentales y distritales, eh, teniendo en cuenta que Barranca Bermeja ya se erige como un distrito, eh, estamos en mora de tener este consejo distrital que en... En últimas lo que vendría a, a suplir es las necesidades que nosotros tenemos aquí con el tema de patrimonio que deben ser llevadas al seno del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Santander y pues allá se debaten y se toman decisiones. Decisiones que obviamente ya podemos tomar con un equipo de consejeros eh, expertos y capacitados ...en el tema de patrimonio cultural y bienes de interés cultural del ámbito distrital. Bueno, hay, hay muchos eh, bienes de interés cultural, eh, muebles, inmuebles... ...el caso muy puntual tenemos la, la locomotora, que es un bien de interés cultural nacional... ...donde el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Barranca Bermeja... Eh, tienen una obligación, por así decirlo, constitucional y legal, de mantener en buen estado estos bienes eh, muebles e inmuebles. En Cron encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita www.cron.com.co y sobre la polémica en relación con los rellenos sanitarios de Barranca Bermeja el trámite de plan de ordenamiento territorial opina el abogado Cristian Gutiérrez Lo primero que tengo que aclararle a Barranca Bermeja es que justo en época electoral es que algunos personajes vuelven y recuerdan que existen los habitantes de Patio Bonito y vuelven a recordar que existen los rellenos sanitarios lo cierto es que estos dos rellenos están judicializados ante los tribunales administrativos de la rama judicial y serán los jueces quienes tendrán la última palabra. Contra Enchicayá, el reemplazo del Carrasco, recordemos que ya tenemos la decisión de primera instancia que ordenó su cierre definitivo. Contra el de Beoye, hay dos acciones, una en el Tribunal de Bucaramanga y otra en el Tribunal de Bogotá. En cuanto a la decisión del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, esta no es una decisión exclusiva o cerrada del doctor Alfonso el Hash. Este es un proceso que Barranca Bermeja, como municipio y hoy como distrito, viene adelantando desde el año 2011. Y para bien o para mal, las decisiones tienen que guardar una coherencia. Que si no estamos de acuerdo, demandaremos ante los tribunales de la rama judicial. Por eso comunidad de Barranca Bermeja, quiero invitarlos al cabildo abierto que se celebrará esta semana citado por el Consejo Distrital de Barranca Bermeja. Es ahí donde debemos llevar todas nuestras inquietudes y reclamos ante los concejales de Barranca Bermeja para que ellos, como nuestros representantes, le reclamen al alcalde y le reclamen a, las, a, la, a la rama ejecutiva del municipio, del distrito, todas las diferencias que podamos tener frente a las decisiones que tomen en cuanto a lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial de nuestro municipio. Y a continuación conozca denuncias y quejas de la comunidad en la sección del reportero ciudadano de Enlace Noticias. Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas. Para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestra sesión del reportero ciudadano, donde el protagonista es usted. Comenzamos con la denuncia que ha hecho un hombre en el deterioro, que presenta una calle del barrio El Diamante, asegura el habitante, que han hecho llegar el llamado en varias ocasiones. Pongan la fila también ayudarnos a arreglar la calle, vea cuando cierran la carretera allá, Pozo 7, aquí se mete todo, por aquí es que se meten, necesitamos que nos colaboren para pavimentar la calle el segundo es un ciudadano que realiza una queja por un lote que está abandonado y se presta para el consumo de estupefaciente pide a las autoridades más control sobre la zona y resulta y pasa que ese lote se está prestando para que lleguen los viciosos rateros y marihuaneros por acá vive un tío mío que anoche llegó de trabajar, esta mañana llegó de trabajar y encontró que lo, lo habían robado, entonces quería como hacer la denuncia de que ese lote que aparezca el dueño a ver qué hace con él porque ahí llegan los llegan a meter vicio eh, llegan a dormir ahí y, y a, a todas las casas de aquí, la principal, han robado En otras denuncias en el barrio Las Brisas, una ciudadana da a conocer que la empresa de luz hizo un arreglo en el barrio, dejando las basuras a un costado de la vía, generando molestia en los habitantes el llamado a la electricadora Santander que vinieron al barrio Las Brisas el jueves a apodar algunos Árboles y dejaron en una, una parte la entrada del barrio, la brisa por el intercambiador en una parte y la otra la dejaron al fondo. ¿Qué ha pasado con esa basura que no han venido el camión a recogerla? Y por último, este ciudadano ha hecho llegar unas imágenes donde se muestra la imprudencia de algunos conductores que parquean sus vehículos en un sendero peatonal, piden a los habitantes más prudencia para no generar riesgo en los transeúntes. Hasta aquí la sesión de reportero ciudadano, es muy fácil hacer llegar las quejas y denuncias que acontece en su barrio, enviándonos su mensaje al WhatsApp al número 321-481-3015.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 Gracias por continuar con nosotros. El alcalde Alfonso Eljas Manrique destaca la inversión hecha en la escuela de Ciénaga de Lopón para beneficio de más de un centenar de estudiantes de este sector rural del distrito. Colombia y los barranqueños tenemos una gran deuda con Ciénaga de Lopón. Sus habitantes por muchos años vivieron los efectos del conflicto armado, pero hoy hemos tomado decisiones trascendentales para que el sector educativo, los niños, niñas los adolescentes de Ciénaga-Locpón tengan una real oportunidad de vida a través de las inversiones que vamos a hacer en los próximos días apoyados por la Unidad Nacional de Víctimas. Para ellos, educación de calidad, Recreación es una oportunidad de vida. Las condiciones en las que los estudiantes de Escuela Cienegalopón se encuentran en este momento son deficientes, teniendo en cuenta varios problemas como lo son la humedad de las paredes, de los techos, la mala distribución de los espacios. Por eso desde el equipo de formulación de proyecto y la alcaldía distrital estamos formulando un proyecto que cuenta con 11 nuevas aulas para los diferentes grados que albergan la capacidad necesaria de los estudiantes actualmente y una, una proyección al futuro. También contamos con una proyección de un aula de informática, un aula múltiple, eh, que en un futuro podría convertirse en un laboratorio de física o química, un nuevo comedor con vista a la ciénaga y una cocina que facilitará la alimentación de estos estudiantes. También proyectamos un área de huerta para que los estudiantes puedan capacitarse a nivel agrícola. Adecuaremos también la polideportiva que en este momento se encuentra en malas condiciones y además de eso construiremos un nuevo parque. Defensa Civil del Mandalena Medio recibió del gobierno distrital ayudas para su funcionamiento en Barranca Bermija. Eso es de gran ayuda para la capacitación tanto para el personal de voluntariado como la misma comunidad eso es importante y pues aquí agradecidos y seguimos adelante en el apoyo que necesita en estos momentos aquí en el distrito de Barranca. Claro, esos los computadores, lo que vemos acá, si ven lo que es la parte de la capacitación interna aquí en la escuela, tanto para la comunidad con los mismos voluntarios que vienen a hacer los diferentes cursos informales acá, lo que es los GPS para los cursos prácticos en terreno. Y lo que es la motosierra y las guañas y en estos momentos eso para lo que son las prácticas que necesitamos en la parte, porque nosotros tenemos tres líneas misionales, la, la parte de gestión de riesgo, lo que es la parte de la gestión ambiental y la parte social. Y en la parte ambiental pues nos sirve mucho el apoyo al mismo distrito, la guadaña y la motosierra, en los casos que ahorita llegue la temporada de invierno para los apoyos que se requieran. Asilo San Antonio de Barranca Bermeja convoca a la solidaridad ciudadana para brindar un mejor servicio a la población adulto mayor del distrito. Invitamos para que todas las comunidad de Barranca Bermeja, se acerque al asilo, conozca, vamos a abrir las puertas del asilo, estaban cerradas por estos dos años de, de pandemia, pero se pueden acercar, eso sí, con todas las normas de bioseguridad, protegiendo siempre la integridad de nuestros abuelos, para que conozcan la realidad y también puedan aportar un cariñito más a estos abuelos que tanto lo necesitan. Bueno, lo que más utilizan, así como para el cuidado de ellos, obviamente es el tema de pañales pero también requieren muchas veces eh, ropa, chancletas, útiles de aseo, es lo que más ellos eh, eh, se gastan en el cuidado de su físico, pero también recibimos alimentación, todo lo que quieran donarnos, aquí lo recibimos, obviamente pues teniendo una dieta que ellos cumplen, eh, la cuidamos, para que no se vayan a enfermar, pero aquí estamos recibiendo, incluso estamos invitando a aquellos profesionales, a aquellas personas que quieran donar un día de trabajo, por ejemplo, un médico, una enfermera, o una persona de la, de la cocina, o un día que nos quieran arreglar el jardín. Aquí estamos recibiendo porque muchas veces el personal también eh, se cansa y esta sería una oportunidad también de decir yo puedo brindar con mi esfuerzo, con mi trabajo para el asilo. Llegó el momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información. Heladería de la Barra Cream, tu helado de calidad Cosby, Ubicado en la calle 47, con carrera 25, esquina. Continúa el restaurante La Barra Pub.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 El Centro está más cerca de ti. Gracias a TV Cable, el centro. Ahora la señal de enlace televisión llega a más de 1.500 usuarios en el corregimiento Comemando. Sintoniza nuestra señal en el centro, en el canal 11. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti.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 Gracias por continuar con nosotros y en nuestra información deportiva, conozca la previa de Alianza Petrolera que enfrenta de local en el Estadio Daniel Villa Zapata a Jaguares. Alianza jugará de local el próximo lunes 7 de febrero a las 4 de la tarde frente a Jaguares de Córdoba en el Estadio Daniel Villa Zapata, en juego válido por la quinta fecha de la Liga Betplay. La Liga está así, la Liga está muy competitiva en estos momentos. Vamos a enfrentar a un equipo que, que goza de un presente importante pero que sabemos que Alianza no está lejos de, de ello. Futbolísticamente tenemos las herramientas y tenemos argumentos. Eh, situaciones adversas se viven a lo largo de la liga y en este momento nos, nos tocó. Eh, no siempre se juega como, como queremos. Después de pasar la página tras la derrota del Atlético Bucaramanga, la lesión de José Luis Chunga y Estefano Arango, el plantel aurinegro se prepara para recibir el equipo de Montería, donde buscará sumar de tres a escalar en tabla de posiciones. No siempre se juega como, como queremos, pero, pero sí tenemos memoria y tenemos eh, oficio, así que esperamos que el lunes tengamos un, un equipo compacto, un equipo en su mejor momento y, y podamos demostrarlo. Eso no tiene discusión. Es importante que estén en, en, en buena condición y, y, y seguro van a ser parte de, de la nómina. El Jaguar es un equipo que ahora mismo está en un en buen nivel, como vemos, Va de primero en la tabla, pero con la ayuda de Dios, pues nosotros hemos mentalizado a, a sacar los tres puntos del hogar. Pues Compañeros, tenemos muchas ganas de, de hacer cosas buenas, porque pues venimos un poco mal en resultados, una pérdida en Bucaramanga y en el Clásico, y tenemos ganas de, de ponernos en pie de punta otra vez, de hacer las cosas bien. Necesitamos esos tres puntos y creemos que contra jaguares los podemos obtener. El equipo continúa preparando para este juego y a la espera de que se integren quienes están en proceso de recuperación. Kinderba socializa los juegos intercolegiados en Barranca Bermeja, así lo da a conocer uno de los funcionarios de dicho instituto. En reunión con las instituciones públicas y privadas, el Instituto del Deporte de la Ciudad socializó el plan de acción para estas juntas deportivas que reúne a los niños y jóvenes de los diferentes colegios de Barranca Bermeja. Sí, por directriz del Ministerio de Deporte eh, se reactiva la versión 2021 de los Juegos Intercolegiados. Hay que recordar que el año inmediatamente anterior se hizo la fase de juegos de conjunto. Este año, a partir del 21 de febrero aproximadamente, estamos reactivando la segunda fase en los juegos individuales, donde Barranca Bermeja va a tener la participación de alrededor de 120 eh, alumnos de las escuelas públicas y privadas de Barranca Bermeja. Es por eso que en el día de hoy... Estamos realizando la socialización con los docentes y rectores de las instituciones educativas del puerto petrolero. A partir del 21 de febrero iniciarán estas juntas que para este año 2022 será el turno para las disciplinas individuales. Es de resaltar que el año anterior se desarrollaron las disciplinas con resultados positivos para el puerto petrolero. Sí, sí, la idea es que los deportistas barranqueños nos representen de la mejor manera en la fase departamental y los ganadores ahí irán a mediados de marzo o abril a la fase nacional que se va a realizar en el eje cafetero. Sí, sí, como les decía, es el reencuentro de, con muchos docentes, con muchos amigos del deporte que por la pandemia se han alejado, pero es el momento de reactivar las cosas y decir que Barranca Bermeja en deporte estudiantil también lo tiene todo. Sí, sí, estamos acá muy atentos en la oficina de recreación y deporte, con todos los compañeros y amigos que nos van a acompañar en este proceso, acá en el estadio de fútbol Daniel Villa Zapata, estamos atentos para cualquier solicitud que tengan a bien hacer, eh, resolvérselos de la mejor manera. Los ganadores de estos Juegos Intercolegiados se clasificarán a la fase nacional, la cual se desarrollarán en el mes de abril en el eje cafetero. Son cerca de 120 deportistas, los cuales participan en varias disciplinas deportivas en esta fase distrital. Llegó el momento de hacer una pausa y ya regresamos. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles.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 Gracias por continuar con nosotros y conozca la historia del ilustrador de sueños del Parque de la Constitución en el centro de la ciudad. El Parque de la Constitución, o más conocido como el Parque de las Palomas, está ubicado en el sector comercial de Barranco Bermeja. Es un lugar muy tranquilo y tiene espacios para que las personas puedan tomar asiento y disfrutar debajo de los frondosos árboles, un entorno ocupado por algunos ilustradores de zapatos. Parcero, lo principal es hacer bien hecho el trabajo, la lustrada se convierte como la barbeada, donde usted lo motila bien, se siente bien, va y busca, de eso mismo se trata lustrar los zapatos, calidad, donde usted llegue encuentra un sitio donde se sienta bien, ahí vuelve, principalmente trabajar bien, weón. En este parque principal hay 12 trabajadores ambulantes. Hace 20 años atrás eran alrededor de 22 informales laborando en este lugar. Hoy la crisis económica ha llevado a que disminuya esos trabajadores en el Parque la Constitución. Somos como 20, pero aproximadamente ahorita vemos 12, muchos 15 los bota. Ya prestamos el servicio de zapatería, ya todos hicimos cursos en el Sena para <risa> pa zapatería. <risa> Hermano, estamos bien preparados para atender al que venga y con los zapatos que venga ¿tú? Álvaro Plata ya lleva más de 20 años en este arte Desde pequeño no contaba la capacidad económica para el sustento de su casa Situación que lo obligó a salir a la calle Salí a la calle compa a raíz de un, un hogar terminado, un padre que se fue Soy el menor de cinco hermanos, vuelvo y le repito La madre que trabaja compa y no tiene que alejarse para buscar el futuro de sus hijos Pues nosotros somos groseros y cuando no hay cucho nos vamos para la calle, entonces cualquier día me salí para la calle, me monté en el tren y terminé en Medellín y así empezó mi rumbo por la calle, pero siempre volviendo a mi tierrita, volviendo a mi barranca. Cada mañana se levanta a las seis para atender en su oficina, como lo llama él. Soy un madrugador. abro mi oficina a las seis y media de la mañana, me encanta madrugar, Tómame el tintico con mi cucha antes de las seis. Eh... Este, este, esta, esta plaza tiene la gran bendición de que si usted llega aquí a las seis y media de la mañana, a las 7 ya bajo bandera. Le preguntamos a Álvaro si él ha ilustrado el zapato de un famoso y nos dijo que el único que sintió gusto al brillarle la cuerina fue el boxeador Pambelé. Lo más famoso que ha venido es Pambelé, porque el resto, alcaldes, no sirven para nada, no se mandan ilustrar, esos manes no vienen sino en campaña. Siempre andan con los zapatos limpios, parece que cargaran un empleado solo para lamberle los zapaticos, porque diario zapatos limpios compa. Hoy en día, los ilustradores de sueños invitan a toda la comunidad a que hagan uso de ese servicio para que la tradición no se pierda y el parque La Constitución, que es tan importante, no lo destruyan. Y así hemos llegado al final de nuestra presente emisión. Gracias por acompañarnos, que tengan feliz tarde.